A pesar de que hoy el río se mantiene en esas condiciones, el transcurrir de las obras podría aumentar su caudal y sobrepasar ese muro. Nos encontramos en vivo en el sector de los estudiantes y vamos a ver, conversar con algunas de las personas que habitan en las inmediaciones de este eh, río Yuna. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Saludos. Vamos a ver si podemos, queremos conversar con alguno de ustedes, si es posible. Estamos en vivo para Telenor. Doña Lourdes, ¿está por ahí? Doña Lourdes. Bueno, vamos a ver si podemos conversar con Doña Lourdes. Entonces, una persona muy querida por aquí en el sector eh, barrio de los estudiantes. Miren, algo que nos preocupa bastante, sí, es que durante el tiempo que hemos estado por aquí en Arenoso, hemos observado que prácticamente la población no se está cuidando al COVID-19. ¿Y en qué sentido? En la colocación de la mascarilla. Observen ustedes, señores, cómo prácticamente nadie de los habitantes, y más en este sector de los estudiantes, están sin la mascarilla. Al igual que los niños, todo el mundo está sin mascarilla y esto es muy lamentable, muy preocupante, ¿eh? Eh, lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a ver entonces. Lourdes, ¿y usted? Estamos en vivo Lourdes para Telenor, en estos momentos cobertura total dándole seguimiento a lo que puede ocurrir por el paso de la tormenta Isaías. ¿Cómo se mantiene esto por aquí? ¿Cómo ha estado en el día de hoy? Bueno, ha estado lloviendo mucho y ahora mismo estamos en mucha dificultades ¿eh? porque el, el muro está como cuarteado por ahí. Y está frente a frente a la casa mía y me hace mucho efecto a mí eso. ¿Cuál es el temor que usted tiene entonces? Claro que explote eso cuando sube el río y se lleve la casa. Pero dígame algo porque ahora... Yo no me había dado cuenta de eso. Ahora Lourdes, ahora la... Bueno, muy bien, muy bien por parte de la joven decirle a Lourdes, ¿verdad? Que se coloque la mascarilla. Recuerden ustedes que estamos en una pandemia y que todos tenemos que poner de nuestra parte y ella está cumpliendo. Muy bien. Lourdes. Eh, decía hace un momentito que hasta el momento el caudal del río se encuentra muy por debajo pero puede subir más claro que sí porque el río sube de un pronto el río en un momento sube en un momento llena el río. no es suficiente ese muro entonces él es suficiente pero que ahora mismo el, el río como que te, se cuartió el muro se cuartió la hija mía me estuvo diciendo que se cuartió por aquí y si eh, más o menos el río sube de un pronto, yo temo, porque nosotros vivamos muy cerca del río, bueno. del, del muro. O, y mira las condiciones de la casa mía. Entonces, si va y, cua, y se, de un pronto subió uno durmiendo de noche. ¿Es un peligro? ¿no? Bueno. Claro. Bueno, ahí está Entonces, la preocupación por parte de Lourdes, el residente en este barrio David. Vamos a adentrarnos, Riley. Estamos en vivo para Telenor en estos momentos. Por allá vemos parte de la juventud de este sector que se encuentran. Eh, verdad en estos momentos en esta cobertura estamos en uno de los sectores más populosos más populosos de la provincia de duarte el barrio david barrio david así que vamos a ver si podemos ver esta gente que se encuentran por aquí bueno si es posible una partidita de dominó. No, solamente queremos verdad eh, es una impresión solamente de la señora del centro entonces estamos en vivo ...de la señora del centro. Mamá, ¿y usted cómo está? ¿Cómo me le ha ido? ¿Y usted? Joven, joven, estamos en medio de esta tormenta Isaías, ¿verdad? Ustedes se encuentran cerca del río Yuna. ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, hasta ahora nos sentimos bien porque no, no, todavía no hay peligro, pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado. ¿Puede el río subir y, y, y venir aquí donde ustedes... Dicen que sí, que puede coger más agua. Puede Está coger bien. más agua, pero dudo que dudo que, que pase, porque nuestro presidente, gracias a Dios, no hizo un muro responsable ahí. ¿Ustedes confían en ese muro, entonces? Hasta ahora sí. Bueno, vamos a ver quién habla por allá, ¿verdad?, que solamente dice y no podemos ver. Estamos en vivo en el barrio David, perteneciente, perdón, el barrio Los Estudiantes, el barrio Los Estudiantes. ...correspondiente a este municipio de Arenoso... ...vamos a ver a conversar con esta señora en vivo... ...en estos momentos, cobertura dándole seguimiento... ...a los efectos que pueda causar Isaías... Mi doña, ¿cómo es su nombre? Jesucitaria. Jesucita, usted tiene mucho tiempo viviendo por aquí, doña Jesucita, ¿verdad? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? Diez años. Diez años. ¿Jesucita? Tenía diez años. Desde que tenía diez años. Bueno, usted más que nadie no puede hablar de la experiencia suya... ...vivida durante todo este tiempo... Aquí, eh, al lado del río Yuna. Que vivía el río Botano, que vivía el Botano, ya, gracias a Dios. Tengamos un muro. Tienen un muro. Pero, u, u, por la experiencia que usted tiene, ¿usted no cree que el río pueda subir de un momento a otro? Para ser, porque yo no, no hay nada difícil. Bueno, bueno pues muchísimas gracias a usted, entonces. Sí, sí. Muy bien. Ahí está la gente buena de este barrio, Barrio Los Estudiantes. ...en este municipio de Arenoso... ...cobertura total... Rainy, ¿qué te parece si en estos momentos entonces... ...vamos por allá donde está el muro para ver... ...cuál es la situación actual... ...debemos de decir que... ...antes de estar construido ese muro... ...justamente... ...la crecida del río provocaba inundaciones... ...en esta parte... ...ha sido siempre un clamor por parte de los habitantes... ...en esta zona... ...vamos a ver entonces cómo se encuentra... ...en estos momentos... El río Yuna, uno de los ríos más caudalosos del país. Y ahí está. Mírenlo ahí, señores. Bajo normalidad se encuentra este río. Un río que, como les decía, eh, en otras ocasiones, y más para esta fecha, siempre subía. Tendía a subir mucho más. Y ahí ustedes ven que está todo, que se mantiene por el nivel normal, si podemos decir... Sí han dicho otros y algunas personas de que temen de que en las próximas horas el río pueda subir. Cobertura total desde el sector Los Estudiantes, dándole seguimiento a Isaías. Desde el Bajo Yuna, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias Vladimir Paula, usted mantenga la sintonía con Teleoperadora del Nordeste, Telenor en breve a las 6 de la tarde, NTN, los detalles.